Todos hablan de la importancia de saber impactar a tus clientes por correo electrónico y de las muchísimas ventajas del email marketing, pero ¿cómo hacerlo de forma realmente efectiva? Hola, soy Carlota de Oniad y quédate hasta el final, porque además de que hay sorpresa, en este vídeo desvelo cómo implementar tu estrategia paso a paso, ejemplos de correos que debes utilizar y asuntos que te van a dar muchísimas ideas, así que allá vamos. ¿Cómo hacer tu estrategia de email marketing paso a paso? Uno, Tienes que definirla muy bien. ¿Qué quieres conseguir? ¿Captar nuevos clientes? ¿Recuperar a los dormidos? ¿Activar a los que ya tienes? ¿Más ventas? ¿O prefieres suscripciones a tu newsletter? Todo esto lo tienes que tener súper claro para poder desplegar los objetivos las acciones y las campañas y por supuesto luego medirlas vamos a profundizar un poquito más en lo que acabo de contar porque son los siguientes puntos de la estrategia 2 establece tus objetivos y tienen que ser smart es decir específicos medibles alcanzables relevantes y limitados en el tiempo imagínate que tienes una tienda online y vendes zapatillas y quieres potenciar las ventas de las zapatillas modelo x el objetivo que tendrías que fijar para que cumpliera todas las pautas del modelo smart sería aumentar Aumentar las ventas de mis zapatillas modelo X un 20% antes del 31 de diciembre. Así sabes que es alcanzable, que es relevante porque va alineado con la estrategia de tu negocio. Imagínate que un objetivo estratégico es aumentar la facturación un 30%, pues aumentando las ventas de este producto un 20% contribuyes a conseguirlo. También está limitado en el tiempo porque sabes que es antes del 31 de diciembre. Y también es muy específico, porque sabes que el valor de referencia es aumentar esas ventas un 20%. 3. segmenta. La segmentación es clave. El café para todos ya no sirve. Tienes que saber qué quieren los usuarios que están en tu lista de correo electrónico, tanto si son clientes como si son personas que se han suscrito a tu newsletter. De todos modos, si no segmentas, mandarás comunicaciones globales que le llegarán a todo el mundo por igual y no les vas a impactar correctamente, porque no a todo el mundo le interesa lo mismo y no a todo el mundo te sigue por las mismas razones. Tenlo claro. 4. determina las acciones que vas a poner en marcha dentro de tu estrategia de marketing y planifícalas súper bien por ejemplo si quieres conseguir fidelizar a tus clientes vas a implementar diferentes acciones una puede ser crear un club exclusivo otra puede ser hacer descuentos y promociones y claro estas acciones luego van a necesitar diferentes campañas de correo electrónico entonces esto es lo que tienes que tener súper claro antes de ponerte a la puesta en marcha qué cosas tienes que destacar sí o sí y tener súper claras qué día vas a enviar tus correos esto es muy importante y también se lo tienes que hacer saber a la persona que los va a recibir porque así estará listos y así es es mucho más fácil que en la mente del consumidor no te categoricen como spam porque tú ya les estás avisando de cuándo vas a hacer tus comunicaciones entonces intenta publicar siempre los correos electrónicos el mismo día a la misma hora así creas ese hábito es súper importante también que te fijes muy bien el día del envío porque no es lo mismo enviar un correo un domingo por la noche que un jueves a las 10 de la mañana. Conoce bien a tu público y sigue viendo este vídeo hasta el final porque voy a desvelar una cosa que te va a ayudar muchísimo a conseguir mayor apertura en tus emails. 5. Diseña tu email. Hay aspectos clave que tiene que tener sí o sí. Por ejemplo, un asunto atractivo con clickbait que incite a las personas que reciban el correo a abrirlo. Tiene que tener un cuerpo descriptivo, es decir, el texto del mensaje tiene que ser descriptivo. Eso sí, que sea corto al grano y preciso porque nadie tiene tiempo para perder el tiempo si necesitas explicar algo súper importante y que precisa de más detalles y más información siempre puedes poner un enlace a tu página web no hace falta que expliques todo en el correo electrónico en resumen cómo tiene que ser el cuerpo del mensaje corto directo al grano y con una acción objetivo clara qué quieres que haga la persona cuando vea tu correo que vaya a tu página web que te compre que te responda a ese correo diciendo que está interesado díselo díselo si no se lo dices cómo vas a ver lo que tiene que hacer es muy fácil usa un botón al final del correo pon una llamada a la acción pon un número de teléfono pon tu dirección para que te contesten lo que sea pero que no haya dudas de cómo tienen que acabar al ver ese correo importantísimo importantísimo si mandas newsletter o correos periódicos da igual Tienes que poner un enlace para que puedan darse de baja, si así quisieran, de tu lista de correos. Esto es un tema legal, así que no lo olvides. Porque salvo que sean correos que intercambias con un departamento de ventas, con un comercial, para el resto tienes que tenerlo sí o sí. Y punto número 6. Mide todas tus campañas. Siempre lo decimos, lo que no se mide no se puede mejorar. Así que este aspecto es clave para tu estrategia. Determina qué KPIs son los más importantes y síguelos. Dales muchísimo seguimiento y eso te va a permitir pivotar a tiempo si las cosas no salen como esperabas. Así que todos son ventajas de medir y ha llegado el momentazo esto es lo que os había preparado y creedme no te va a defraudar es una guía premium sobre cómo hacer una estrategia de email marketing paso a paso hemos puesto más de 16 tipos de correos electrónicos para incrementar tus ventas y eso no es todo también hemos pensado más de 100 ideas de asuntos para tus correos electrónicos y están además categorizadas en función del tipo de correo electrónico y la estrategia que vayas a seguir para que los utilices. Así que no puede ser más sencillo. Tienes ideas de asuntos e ideas de correos electrónicos. Lo tienes todo con esta guía. ¿Y aún hay más, Carlota? Sí, hay más. Para que pongas en marcha tu estrategia de email marketing, hemos preparado una plantilla en Excel donde puedes plasmar por un lado la estrategia, por otro los objetivos, las acciones las campañas que vas a lanzar y la última pestaña es una pestaña de medición es un cuadro de mando que aúna todas las métricas que tienes que tener controladas así que ya sabes descárgala porque dejamos el link en el primer comentario y ya nos cuentas si te parece útil o no y eso es todo si os ha gustado el vídeo por favor dadle muchísimos likes y ayudadnos a que tenga mucha difusión y repercusión dejamos el enlace a la guía en el primer comentario os va a flipar y ya sabéis estamos aquí para todo lo que necesites Así que, ¡nos vemos!